Hola a todas, todos y todes que nos sintonizan en este quinto día del Festival Internacional Inmersiva en su edición número 3. Estamos muy contentos de presentar esta charla muy especial con Julieta Gil, Cristóbal de antes del olvido y Valentina Montero de la plataforma Arte y Medios. Estos dos últimos personajes de Chile y tres personajes que admiramos profundamente tanto a nivel personal como desde el Centro de Cultura Digital, y que ya les presentaré a continuación. Y uno de los platos principales de esta tercera emisión del festival, me gustaría comentar, que es precisamente este foro, esta serie de charlas que hemos titulado Genealogías Latinoamericanas, y para lo cual quiero compartirles un breve texto que escribimos a propósito del foro. Desde la coordenada histórica que compartimos, los nodos y distintos agentes de la región latinoamericana hemos consolidado una mirada específica, caracterizada por un acercamiento y apropiación particulares de las tecnologías. Resulta importante, por eso, saber en qué medida dicha cartografía representa un piso común para la experimentación en la inmersión y cómo se dibuja la salida heterogénea y la propuesta de rutas singulares para contar historias y habitar el mundo. Hay en los pensamientos del sur y del centro una impronta única de atención, escucha y de necesidad por repensar los flujos de información y la aliación entre medios y plataformas. Las maneras en que colaboramos, prototipamos y socializamos el conocimiento dan pie a una parrilla de experiencias, proyectos e iniciativas atravesadas todas ellas por nuestras formas de organización y de convivencia. Practicamos diferentes vías de hacer política mediante la creación como contrapeso hacia las crisis sociales, así como para dar contorno a las realidades que deseamos. Y dentro de este foro tenemos el gusto de presentar hoy la charla Memoria Digital, Patrimonio y Resistencia, con tres agentes cuya práctica e investigación se sitúa precisamente en los bordes de aquello que todavía consideramos memoria o hacia dónde se abren distintos métodos de representación sobre la historia que estamos creando en colectivo. Primero, contamos con Julieta Gil, a Julieta, a una artista bastante eh, conocida y, y cuya obra hemos tenido la oportunidad de conocer cerca, que la hemos expuesto también y que siempre mantiene el acento en aquello que llamamos historia, en cuál es la relación que tenemos con las instituciones o cuál es la relación que tenemos desde la organización colectiva para reescribir precisamente esa historia. Entonces, me gustaría leer la, la semblanza de Julieta. Julieta Gil vive y trabaja en la Ciudad de México. Su práctica artística oscila entre el espacio físico y virtual como una simultaneidad de realidades que se aglomeran de maneras complejas y multidimensionales. En sus obras aborda temas de feminismo, tecnologías supersivas, memoria y ficción. A partir de la digitalización de la experiencia matérica, de la existencia matérica, explora la posibilidad de resignificar, reimaginar y reformar nuestro entendimiento de lo que representan las instituciones, el patrimonio cultural y, en concreto, los monumentos y escultura públicos. Es maestra en arte y nuevos medios por la Universidad de California en Los Ángeles y arquitecta por la Universidad Iberoamericana. En 2020 recibió el Lumen Gold Award de Arte y Tecnología, máximo reconocimiento del concurso internacional del Lumen Prize de Reino Unido. Asimismo fue beneficiaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA y ha expuesto en diversos espacios, desde el Anchorage Museum en Estados Unidos, Future Gallery en CDMX y Berlín, y en distintos espacios a lo largo del mundo de la Ciudad de México. Muchas gracias Julieta por aceptar la invitación. Por otro lado, tenemos a Cristóbal sea eh, que forma parte de un colectivo que nos ha llamado bastante la atención y con cuya existencia dimos de una manera muy fortuita y, y que celebramos haber eh, encontrado con lo que hace antes del olvido. ¿no? Entonces, para introducir a, a Cristóbal, me gustaría decir que es un artista y educador cuyo trabajo se enfoca en las relaciones entre tecnología, afecto e historia. Nacido en Santiago, su práctica también híbrida la animación 3D con disciplinas como la escultura, performance y archivos videográficos, para producir instalaciones que aluden a las muchas veces inconsolable distancia entre relato público y vida privada. Su obra ha sido exhibida internacionalmente en screenings y exposiciones tanto individuales como colectivas y entre las distinciones que ha recibido su trabajo destacan la beca Fulbright de Magister, los fondos cultura de 2010 y 2016, premio Creación y Cultura, beca RISD Bridge Prize Research Grant, además de la beca Cervecerías Unidas y el primer premio en el concurso MAVI Arte Joven. Cree, sea, ha sido profesor en la Universidad de Nueva York, la Escuela de Diseño de Rhode Island y actualmente en la Escuela de Arte UC, donde dicta cursos de animación experimental, artes mediales y participa entusiastamente del colectivo Antes de Olvido, un archivo 3D, talleres y performances co-creativas sobre la primavera chilena del 2019. Muchas gracias, Cristóbal, por estar acá con nosotros. Y tenemos el, el gusto de contar con Valentina Montero, que si bien estas prácticas eh, nos están todo el tiempo empujando a pensar la manera en que las en la situamos entre distintos medios y plataformas, y en que nos situamos precisamente nosotros como espectadores, como consumidores y como co-creadores, una de las plataformas más importantes que precisamente ponen... Eh, el dedo en el renglón sobre cómo estamos repensando estos procesos curatoriales, cómo estamos presando, repensando estos procesos de conceptualización, de categorización, de discusión y de taxonomía o de bautizo de estas nuevas prácticas y proyectos, que no son nuevas, pero sí que dialogan de distintas maneras con nuestro presente, es la plataforma Arte y Medios, que precisamente lleva a Valentina Montero y a quien me gustaría introducir diciendo que es curadora, investigadora y docente especializada en los cruces entre arte, ciencia y tecnología, doctora por la Universidad de Barcelona, línea de imagen digital y Valentina ha trabajado en España, Brasil, Ecuador, Uruguay y actualmente es profesora del Magister de Artes Mediales de la Universidad de Chile y del Magister de Investigación y Creación de la Imagen de la Universidad Finisterrae. Es directora, como ya mencionamos, de Plataforma Arte y Medios e investigadora postdoctoral Anith Fondesit. Y tendremos el honor de que esté moderando este panel. Bueno, les dejo. Yo seguiré por acá las bambalinas viendo la conversación. Y bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias César, eh, estoy muy contenta de estar aquí, agradezco mucho esta invitación del Centro de Cultura Digital de México, eh, un lugar fascinante, envidiable la verdad, para, para quienes estamos desde este lugar donde, donde todavía las artes mediales o esta, esta etiqueta que es medio a veces eh, eh, no muy clara para muchos, eh, sigue siendo como un espacio de de duda, ¿no?, de qué es lo que significa realmente las artes mediales, cuando en realidad una conversación que hemos tenido con muchos artistas es, es un nombre provisorio que le estamos dando a, a la tendencia que tienen naturalmente las prácticas artísticas a vincularse con los medios que, que le tocan en su, en su tiempo. Entonces estoy muy contenta de este, por esta invitación y sobre todo por el tema que me convoca mucho porque, por lo menos en, en mi práctica de investigación, el tema de la memoria ha sido un tema bastante recurrente, o sea, pensar cómo estamos utilizando los, las nuevas tecnologías para hacer una representación de nuestro pasado, pero también de nuestro presente, que creo que es justamente a eso es lo que apunta esta charla, o sea, cómo nos hacemos cargo de este... De, de todos estos acontecimientos que, que no son solamente de América Latina, sino que también en, en otros lugares, y quizás esta pregunta sobre la especificidad de, de las prácticas artísticas en América Latina, en el fondo se da por una cosa histórica, ¿no? como que América Latina se, se inventa como, como un imaginario utópico también, y quizás sería esa la única eh, real diferencia con el resto del mundo, donde siempre tendría que estarse, eh, propugnando por un cambio, eh, por, un, por un cuestionamiento de los paradigmas que se, que se han instalado. Entonces, eh, creo que es súper importante este tema, sobre todo pensando también en la coyuntura, en todos los movimientos sociales que, que han estallado, es así justamente como se conocía el, esta primavera, como la nombraron recién, esta primavera chilena, fue un estallido, pero también se habló de un despertar. Yo creo que me quedo... Como que la palabra despertar quedó en segundo plano, yo me quedo más bien con la, con la palabra, o sea, más que estallido, me quedo con la palabra despertar, como esta idea de, de despertar de una siesta, a veces una siesta cómoda, de un letargo, eh, donde se pensaba que quizás que los movimientos sociales y sus luchas eran una cuestión como medio de modé, una cuestión medio, medio anticuada. Y ese, en ese despertar yo creo que ha obligado también a, a los artistas a pensar el rol que tienen en los procesos sociales. Entonces creo que va a ser una oportunidad súper interesante para, para conversar todos esos temas a la luz justamente de las nuevas tecnologías y cómo los artistas se han apropiado de estas tecnologías para poder canalizar eh, estas, estas demandas o estos cuestionamientos que, que han atravesado históricamente la historia del arte pero que ahora parecen mucho más urgentes. Eh, y bueno, para, para comenzar esta, esta, este encuentro, eh, primero será Julieta que nos presente su, sus trabajos, luego seguirá Cristóbal. Y ahí luego abriremos la conversación para, para ir anclando, para ir cuestionando algunas de las cosas que están trabajando ellos. Así que, Julieta, por favor, muchas gracias. Hola eh, a todos y todas y todes. Este, muchísimas gracias por la invitación a participar. Eh, y... Pues me da mucho gusto poder estar aquí eh, teniendo esta conversación y bueno para, para empezar eh, quisiera compartir mi pantalla y presentarles el proyecto de nuestra Victoria del cual es el que me gustaría como platicar un poco eh, para poder dar una idea de lo que es eh, pues un poco mi investigación y práctica artística. Y bueno, para dar un poco de contexto, este, este proyecto surgió a raíz de eh, protestas que ocurrieron en agosto del 2019 en la Ciudad de México en contra de la violencia sistémica eh, que ocurre en este país. Y pues a raíz de estas protestas, eh, varios grupos eh, de colectivos feministas y mujeres eh, Tomaron, tomaron este espacio, que es uno de los monumentos eh, más simbólicos e importantes de, de nuestro país, eh, que es la Victoria alada o mejor conocida como el Ángel de la Independencia. Este, después de ser tomado, eh, un día después, o pocas horas después de hecho, eh, el monumento fue bardeado y fue tapado. Entonces... En realidad, muy pocas personas pudieron ver eh, el, este monumento en un estado eh, de pues, ocupación por su, la sociedad civil. Eh, y bueno, esto me incluía a mí. Eh, yo no pude eh, verlo, sin embargo, este, tenía muchas ganas de... Porque creo que fue la primera vez donde realmente me sentía representada por un monumento. Y bueno... Unas semanas después, este, de hecho, con mucho apoyo por parte del Centro de Cultura Digital, eh, tuve la oportunidad de entrar junto con otros colectivos eh, de fotógrafas y artistas este, mujeres a, a hacer un registro. y Al poder hacer este registro, eh, a mí me interesaba mucho poder hacerlo en, con un proceso que se llama fotogrametría, con el cual pues, puedes obtener eh, en 3D, este, a través de múltiples fotografías, un, un modelo de un objeto físico. Y bueno, este es un poco como el resultado de, de esta obra, la cual ha tenido varias salidas, este, pero pues, todo el proceso de trabajo eh, ha sido como un proceso de poder pensar mucho, eh, pues por un lado como ¿Cómo, cómo podemos este, hacer memoria ¿no? y cómo podemos también eh, ir en contra de la censura. ¿no? El hecho de que nadie haya podido ver eh, un monumento que está finalmente siendo ocupado por su sociedad civil eh, es como una forma de callar eh, nuestra voz una vez más. ¿no? Y sobre todo pues, por el tema que toca eh, y la razón por la cual fue tomado, es justamente eso, ¿no? Es justamente como esta como, pues, actitud de ignorar eh, reclamos que se están pidiendo eh, por, por la violencia sistémica que se vive aquí, y de alguna manera esto es como una, una intención de poder retomar algo que nos pertenece y que nos fue tapado y nos fue quitado. Este... Creo que muchas de, de mis intenciones en hacer este registro fue como tener muy presente el hecho de que esta es una obra colectiva. Eh, es una obra que, si bien yo, yo tuve la oportunidad de hacer este registro eh, y de como tomarlo y a lo mejor y pensar en maneras de resignificarlo, eh, es una obra hecha por muchas y, y para mí eso ha sido como muy impro, importante en este proceso. Este, estoy como mostrando algunas eh, de las salidas. Este es un video que es una instalación de dos pantallas en donde pues va girando el, el monumento, va girando en 360 grados. Este, otra de las intenciones eh, fue también como tomar, abrazar mis limitaciones y utilizarlas para fortalecer conceptualmente el proyecto. Entonces, una de las razones por las cuales no, no aparece la columna ni, ni la victoria alada eh, en el monumento es porque a mí me interesó mucho más enfocarme en todo lo que sucedía eh, en el basamento, ya que el basamento es realmente como la escala con la cual nos podemos relacionar como humanos, ¿no? Y es en donde sucedió todo, todo en donde se encuentran estas pintas y estos reclamos de justicia. Y, y entonces, a la vez, como el aprovechar, eh, el, el tomar en cuenta mis limitaciones, perdón, y saber que a lo mejor no podría eh, tener un scan perfecto de todo, todo el monumento, eh, decidí mejor cómo cortarlo y, y hacer esto como una especie de gesto. ¿no? Este, otra de las salidas eh, han sido carteles que reparto y regalo para como utilizar en, en distintas protestas feministas. Y pues esto es con la idea de devolver el monumento al espacio público, que es este, donde originalmente eh, se creó. Entonces he estado también haciendo algunos registros de, de estos carteles después de ser eh, plasmados ¿no? y otra vez como a veces intentar borrarlos o intentar quitarlos. ¿no? Y al final como que me interesa este proceso un poco recursivo de, de seguir haciendo este registro eh, en donde como que se siguen viendo estos intentos de, de borrar una realidad. Creo que por ahora eh, creo que puedo como terminar eh, de presentar y ya más adelante en la conversación podré eh, continuar con platicar del proyecto. A ver, a ver si Cristóbal sigue ahí mostrándonos también su proyecto que se conecta totalmente con, con el trabajo de Julieta. Acá estoy. Eh, ¿Parto el tiro? Sí. Ya. Eh, bueno, yo voy a compartir pantalla también. Eh, deja de abrir, no, soy más o menos nuevo en el Skype, no lo ocupaba hace bastante tiempo. Pero voy a compartir la pantalla acá. Ahí debería estar compartiéndose. Súper. Ya. Yeah. Eh, bueno, primero me gustaría agradecer a todas las personas e instituciones que han apoyado esto, porque ha sido un trabajo bien colectivo sacarlo adelante. Particularmente la Dirección de Artes y Cultura de la Universidad Católica de Chile y a Miriam Singer, que apoyaron un desvío de fondos de, de un proyecto, eh, porque era demasiado urgente este proyecto. Entonces eh, nos evitaron un montón de problemas. Eh, al Museo de Artes Visuales, a Oficina Meteoro, al Centro Nacional de Artes Cerrillos, al Centro Cultural de España, al Museo de Memoria y los Derechos Humanos, a Exfrasis y al Festival Bite Footage en, en Argentina. ¿De dónde salió ADO? Eh, antes del olvido, eh, principalmente salió de, de compartir eh, lo que sabíamos como artistas. Eh, a mí me interesaba trabajar con fotogrametría antes, a otras personas que participan en nada como Felipe Baeza, eh, también, que también Felipe es profesor de la universidad, y lo que pasó con el estallido social es que básicamente se cancelaron las clases, eh, se canceló la, la universidad, y... Mmm, y antes del olvido fue una manera de poder participar de este fenómeno eh, de otro modo, digamos más creativo. Eh, probar la posibilidad de ver si es que los procesos educativos y de creación artística eh, podían ser activados en este contexto de, de protesta social. Eh, entonces, nos propusimos, al principio yo y Felipe Baeza, eh, compartir la técnica de fotogrametría. Eh, como en, a partir de lo que explica Julieta, de sacar múltiples fo fotos de un mismo objeto para generar un modelo tridimensional, eh, por un problema técnico, de que era que eh, el grado de alteración del tejido urbano y monumentos en Chile en general fue tan extendido que excedía cualquier capacidad de capturarlo y al mismo tiempo la posibilidad de que fuese borrado de un día a otro hacía súper urgente enfrentar esto como un problema logístico, eh, una sola persona haciendo fotogrametría de todo lo que estaba pasando en Chile era imposible, entonces la única manera de hacerlo era compartir la técnica. Eh, y acá estoy compartiendo esto, esta frase, que fue una frase como símbolo en Chile durante la, eh, octubre del año pasado, eh, que entiendo que tiene su origen en México, ¿no? eh, porque Fran eh, Jacinta Francisco Marcial fue arrestada por un delito que no cometió, eh, y encarcelada con total impunidad, y en este discurso que hizo el 2017 con, con Estela, su hija, hacía eh, en este discurso que finalizaba diciendo hasta que la dignidad sea costumbre. Y este discurso se acopló a Chile. Entonces, a mí lo que me llama la atención de esto, y en relación con los artes antes del olvido y de la creación artística, era que eh, pensé mucho en esta frase, pensamos mucho en esta frase, eh, que costumbre es hábito, que hábito es una acción que se repite hasta que se vuelve invisible eh, y que lo importante aquí es pensar qué tipos de hábitos de creación artística pueden surgir a partir de este contexto que estalló en Chile en el año pasado, pero que ahora parece que se ha extendido bastante. Eh, en el fondo, crear otras, encontrar otras formas de creación. Acá tenemos algunas fotos de, de hasta que la línea sea de costumbre en Chile. Y Graffiti, como pueden ver, está bastante eh, extendido. Entonces, culturalmente, ¿qué significa esto? Eh, ¿Y qué pasó? Digamos, ¿Cuál fue uno de los primeros borroneos? Digamos? Eh, esta imagen que ven acá, muy aburrida, eh, es una, aunque no lo crean, este era un museo, ¿ya? el Museo de los Tajamares. Eh, un museo que estaba en un proceso de remodelación y que fue tomado y, y rayado, se llenó de consignas, y que una mañana, sin previo aviso, amaneció tapado. ¿Ya? Fue, fue, lo enterraron eh, y gracias a haber activado este proceso de talleres, eh, teníamos fotografías de lo que pudimos armar, una, fotogra una fotogrametría de lo que era este museo justo antes de que fuese tapado, hasta el día de hoy sigue eh, tapado. Entonces ahí está el, el levantamiento, digamos. ¿Cuáles son, los, eh, ¿Cuáles son, digamos, algunas líneas de acción que, pasaron con, que han sucedido con Antes del Olvido? Eh, digamos, creativamente. Algunas líneas, o sea, las líneas las podría definir más o menos en tres, ¿no? Que son diluir la línea que separa educación de creación. Eh, a mí me gusta mucho eso que dice Luis Katnitzer, de que la, la escuela de arte universitaria destruye la capacidad creativa. Eh, y no me gusta que pase eso. Entonces, diluir la línea entre educación y creación me parece que es importante. Probar otros modos de autoría. Eh, me reía con alguien hace un tiempo de que una de las cosas complicadas del estallido social es que había un instinto natural por ciertos hábitos de creación basados en autoría. Eh, en tratar de hacer la imagen que congela esto, pero no tenemos capacidad para saber la extensión del evento, entonces no tiene mucho sentido. Y también resolver el problema metodológico de capturar un momento histórico que está en evolución. Eh, entonces ahí entra el tema de los talleres, que era una parte muy importante de esto eh, realizar talleres eh, anónimos, muy horizontales eh, las claves de los talleres están abiertas hasta el día de hoy la clave de todas las cosas es Bananas 666 desde la confianza ¿ya? Eh, y con el, la intención de generar un archivo común de trabajo eh, talleres, y esto es muy importante, talleres donde se enseña a hacer talleres simplemente porque no teníamos la capacidad de hacer tantos talleres Um, y esta es una frase que la recordé apenas empezaron a pasar estas cosas de esta novela de ciencia ficción de Ray Cummings que dice el tiempo es lo que evita que todo suceda a la vez lo que pasó con el estallido social tenía que ver con, a mi juicio, con entender un tipo de tiempo que ya no era el tiempo monolítico anterior o lineal eh, y que tal vez el tema es que eh, la idea de una cultura monolítica debía abrir paso a una cultura de la simultaneidad y la fluidez. Eh, y sin tener este archivo de lo que había pasado, es difícil poder abrazar o atrapar este problema. Eh, porque lo que pasó es que este momento, lo, lo que sucedió en la primavera chilena es que se extendió muchísimo, eh, entonces las cosas fueron pintadas, borradas y vueltas a pintar una y otra vez, entonces era una especie de batalla estética. Eh, acá les voy a compartir cuatro fotogrametrías que hicimos de Plaza Dignidad, que fue lo más icónico de, de este momento. Hay aproximadamente ocho o nueve, pero así esta fue la primera fotogrametría que tenemos, de noviembre del, eh, noviembre 12. Después, en noviembre 20, se veía así, porque esto fue una mañana amaneció pintada de blanco. Otro día eh, amaneció pintada blanco y verde eh, con carteles de gracias a carabineros. Hay un gran problema de represión policial. Eh, y luego amaneció en diciembre pintada negra. Eh, entonces es una estatua, es un monumento que en el fondo se transformó en algo así como la performance más larga de la historia de Chile. Estuvo más o menos tres meses cambiando todos los días esta no tengo la fecha actual pero en el fondo hay, más, hay muchísima información y acá les voy a compartir un movimiento la idea de hacer estos registros en 3D también tiene que ver con, con generar la posibilidad de experimentar este tiempo de nuevo, más allá que un registro fotográfico, el, el 3D como medio tiene la particularidad que te permite rearmar la mirada eh, volver a ver, darte el tiempo en fondo cuando se acaba el tiempo eh, como era en este minuto eh, es importante inventarlo, el tiempo entonces armar el archivo de la memoria yo creo que tenía esa función, de inventar el tiempo para entender qué fue lo que pasó eh, ahí hubieron, aparecieron eh, monumentos efímeros como este perro matapacos de, de flores que por naturaleza no podía durar eh, habrá durado un par de días después fue incendiado y qué sé yo pero Rafael Gendelman eh, le hizo un registro y gracias a ese registro que hizo él por haber asistido uno de los talleres tenemos el, ese, ese monumento quedó eh, después tenemos otros registros que llegaron de distintas partes del país que eso fue lo más emocionante que pasó porque partido puras es ganas ¿no? eh, estos son eh, fotogrametrías de Valparaíso Estas son los, las animaciones que hagas a partir de la fotogrametría, digamos. La resolución no es tan buena. Josefina Bushman, que también es parte del, del, del colectivo, decía que había algo bonito en esto, que era como inventar las ruinas del capitalismo, porque las, las ruinas hay que inventarlas. Eh, y también algo que hacíamos mucho énfasis era que los talleres no fuesen hechos solamente en centros y que lo que se registrase no fuesen solamente monumentos, sino también muchas cosas que a veces eh, muchos lugares de que no son considerados, eh, digamos, tan importantes o tan centros. Entonces hay esquinas eh, como estas. Pikachu fue un gran protagonista de la... No sé por qué, pero fue muy importante Pikachu y Spiderman en las protestas en Chile. Entonces era importante que quedaran estas cosas. Entonces finalmente, eh, antes de los vídeos se, se expresó, tratamos de pensarlo como una plataforma co-creativa, eh, que se expresase en una serie de talleres, como les explicaba anteriormente, eh, con una plataforma donde compartir el resultado de estos talleres, tratar de pensar en generar, en construir algo desde la distancia, eh, en una página web que todavía está en construcción, pero la falta poquito, eh, en donde eh, que esta página diluyese la línea entre memorial, archivo y obra artística colectiva y por sobre todo eh, un experimento sobre nuevas metodologías de educación y creación frente a circunstancias históricas que exceden las metodologías tradicionales de registro, archivo y creación. Entonces, lo primero que pensamos también fue la idea, voy a desglosar estos puntos, pero pensar en la posibilidad de un taller viral o un modelo de educación viral, donde lo importante es lo que los talleres producen más que la certificación, digamos. Eh, y lo que producían es memoria y, y la experiencia de aprender. Este texto básicamente dice, no les voy a aburrir con el PowerPoint, pero, pero hay ciertos juicios ahí que, que nos hicimos. El juicio de que era imposible realizar esta fotogrametría de forma individual, y también el juicio de que los artistas tienen que hacer arte, obra, y que, y que no es exclusivo la creación artística, no es exclusiva artista. Estas son algunas imágenes de los talleres que hicimos. Este fue un taller que hicimos en el Laboratorio Ciudadano de Independencia, La Paz. Este lo hizo Pamela eh, Quinones, eh, que asistió a uno de los primeros talleres, entonces después ella hizo su propio taller. Eh, y acá hay una serie de otros talleres eh, que hicimos. En total hemos tenido más de 800 personas que han participado de, de los talleres, eh, en el Centro Cultural de España, en el Museo de Artes Visuales, eh, en el Museo de la Memoria, en, en el Centro Cultural de Kirchner, a través de la, del Festival By Footage, etc. Eh, en Centex, muchos de esos talleres, algunos talleres, por ejemplo, yo he estado presente en algunos talleres, pero el taller que hicimos en el centro de extensión, en el Centex, en Valparaíso, lo guió Banyan Montgomery, eh, yo nunca supe qué pasó. Eh, tratar de pensar de forma fragmentada, pero hacer, dejar que las cosas pasen, la confianza creo que fue lo más importante. Y también, acá hay algunas fotos, este fue uno de los dos talleres que hicimos en la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile, eh, que se llenaron mucho y fue muy bonito porque existe una tendencia de pensar creo que, que a veces que la, que la educación no está conectada con fenómenos sociales y yo creo que sí y la prueba es que fue mucha gente eh, y le enseñas algo, compartes lo que sabes y ahí está Felipe Baeza haciendo el, la primera parte del taller la alegría de construir algo en este caso era construir memoria este es el taller que hicimos en el Museo de Artes Visuales en, en Santiago Centro que era el epicentro de estas protestas. Este es un taller que hicimos en Oficinas Meteoro. Ahí está Lucas, eh, haciendo, trabajando en una fotogrametría de una iglesia. Y acá, por ejemplo, este es el primer taller que hicimos, de hecho este es el primer grupo. Eh, está Rafael Gendelman ahí en la foto, está Josefina Bushman está Lucas, está Saraí León, que es, participa muy, muy activamente. Eh, Francisco Cangas también participa muy activamente y el de la polera chistosa soy yo. Este es el taller que hicimos en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Fue bonito conectarnos con ese museo, porque era un problema de hacer memoria al tiempo que sucede. Este fue otro modelo enviado desde Valparaíso. Este me conmueve particularmente, es una escultura muy importante en Puerto Montt, que se llama Sentados frente al mar. Tiene una, como ven, la actualizaron un poco, ahora tienen tatuajes, como cualquier joven contemporánea, eh, pero el tatuaje en el brazo de ella dice no hay plata para el pan, que sentado frente al mar es una canción y la versión popular de la canción dice mañana no hay plata para el pan y eso es lo que dice la, la escultura, entonces se actualizó la escultura, el monumento. Y sobre lo del experimento artístico y educativo, que es una parte que nos importa muchísimo y que tiene que ver con el destino eh, de este archivo. No nos interesa que se acabe en el archivo, eh, creemos mucho en procesos abiertos. Eh, en un principio la propuesta surgió de la necesidad de hacer este archivo, de la imposibilidad de dictar clases normalmente, entre comillas, ¿no? en, en una escuela de arte. Eh, pero también empezaron a pasar otras cosas con el proceso. Por ejemplo, en, en fotogrametría esto, mucha gente tal vez lo ha ocupado, pero esto para mí es como la imagen del exceso total ¿ya? Y, y una especie de epifanía del individualismo. Eh, en fotogrametría, para sacar fotos de eh, una persona en un instante, digamos, se combinan muchísimas cámaras fotográficas al mismo tiempo que toman la foto a la vez. Cuando hicimos los talleres, una de las cosas que sucedió fue que me pregunté, nos preguntamos ahí tenemos un taller y tenemos 40 personas, ¿qué tal si en vez de hacer esto que sale acá, que es un RIG eh, profesional, hacemos un RIG humano? Porque hoy en día todas las personas tienen sus propios dispositivos de captura de imagen. Entonces organizamos este, este RIG de captura fotogramétrica humano, eh, nos sincronizamos. Cantábamos 1, 2, 3, sacar la foto y después la foto se mandaba a fotos.antesdelolvido.cl y nos encargamos de producir la imagen. Le pusimos hartos nombres a esto. Eh, la anti-selfie, el cabildo fotográfico, la foto coral, la genki dama fotográfica, eh, etc. Este es parte del proceso. Eh, después acá hay una versión ya animada donde pueden ver un poco la performance. Era muy bonito porque era muy bonito la idea de pensar en hacer una... que era posible, en vez de... era posible crear una imagen literalmente eh, de forma colectiva. Eh, y de hecho, una de las cosas interesantes que pasan con fotogrametría es que una vez que tú procesas las imágenes, eh, salen donde estaban... tú puedes ver dónde estaban las fotos. Entonces, era muy emocionante en el proceso de estos talleres, que cuando procesábamos las fotos, veíamos que... Eh, se veía que era una foto hecha de muchas personas. Nosotros estamos atravesando ahora un proceso constitucional importante, la representatividad es importante. Y, y saber quién es capaz de construir una imagen, eh, para un momento como ahora, es por lo menos eh, para nosotros un gran estímulo para pensar de que se, puede hacer, se pueden hacer otras imágenes, otras formas y tal vez eh, otra sociedad, digamos. Eh, otras de las salidas que hemos pensado, eh, nos interesa que no se acabe, que en el fondo que este archivo sirva como un insumo para imaginar otras cosas, eh, lo cual está dentro de los desafíos que tenemos, que son darle continuidad a esta forma de crear y, y seguir persistiendo en descubrir, develar cuáles son estos nuevos hábitos de creación. Entonces esta imagen que está acá, por ejemplo, es un proyecto que tenemos en carpeta, pero que es de juntar las fotogrametrías que tenemos de los múltiples monumentos es el monumento a Manuel Baquedano, los múltiples monumentos de plaza de dignidad y tratar de crear una propuesta de un monumento que combina todos estos tiempos, eh, tallando los grafitis en bajo relieve, pensar el monumento en el fondo. Eh, también hicimos exposiciones en el Centro Nacional de Arte Cerrillos, eh, ha sido un muy bonito, muy bonito proceso. Y también otras expresiones han sido, por ejemplo, esto que surgió en pandemia, que fue un taller de grafiti digital, en donde, ante la imposibilidad de. o a veces la falta de ganas. No a todo el mundo le gusta salir a rayar monumentos. Eh, a veces por vergüenza, qué sé yo. Pero hicimos estos talleres de grafiti digital cuando estábamos en cuarentena, en donde con uno de los modelos eh, participaron más o menos 200 personas. Enseñábamos a eh, pintar este modelo digitalmente y luego compartirlo. Entonces era una especie de virtualidad, digamos, de cultivar la imagen del, del monumento sin necesidad de estarlo, de mantener viva la, el ímpetu creativo, digamos, y salieron muchos monumentos que están en el... muchas versiones de monumentos. Um, y lo de concebir antes de los días como una plataforma, digamos, esto lo partimos en octubre, noviembre del año pasado, pero... y, y este PowerPoint, de hecho, es de ese minuto, Creo que podríamos decir de que era una plataforma web con puntos de contacto físico. Eso, si no me equivoco, me lo, lo señaló Vania Montgomery. Eh, y, y hoy, donde el tema de la virtualidad es tan importante, como que resulta, no sé, fue una especie de ensayo. Lo de pensar eh, en trabajos colaborativos virtuales que no, son, no van en contra o no se oponen a lo, a lo material, digamos. Y, y esta es la página web que tenemos que es antes del .cl, que todavía no está actualizada estos archivos se han presentado están en, alojados en, en Sketchfab y librados han aparecido en videoclips de hecho de Franco Coyote, fue una gran alegría eh, pero la idea es que esta página en el fondo tengamos todos los archivos porque de momento tenemos más imágenes que capacidad para procesarlas el ímpetu fue eh, sacar todas las fotos posibles y ver después cuándo las íbamos a poder registrar, o sea, traspasar a modelos. Estas son algunas de las reuniones que hemos tenido virtuales, entonces ahí está Francisco Cangas, eh, Marcelo Ficas, Josefina Bushman, Nora Sally, Kurt Malonek. Nos conocimos por los talleres, eso también fue muy bonito, gente que nunca habíamos hablado antes. Y ahora somos amigos, eh, una vez alguien me preguntaba qué era lo que había producido antes del olvido, y lo que dije, bueno, lo que produjo es comunidad, ¿qué, qué mejor? Eh, y curiosamente también me ha salido en hartas otras partes, eh, ese es un texto que escribió Matías Faller, eh, eh, tiene una organización que se llama MAPA, también salió este número de proteste de patrimonio, donde tuvimos la oportunidad de escribir, Josefina bushman es antropóloga, entonces tra tratamos de combinar nuestras distintas aptitudes. Eh, y eso, eh, ahí les dejo el link a, antes del olvido. Hay un Instagram que funciona un poco más y el Sketchfab, donde todo está perfectamente disponible y bajable. Eh, ¿Y cómo cierro esto? Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Cada vez, cada vez, cada vez. Bueno, muchas gracias. Es súper interesante, ¿no? Estos procesos que se empiezan a desarrollar donde también toda esta esta retórica que existía mucho tiempo acerca del de mundo digital y el mundo físico parecían como separadas, ¿no? Esto viene justamente a desmontar esa idea de cual como un mundo en el que uno iba a estar solamente pegado en la pantalla y el, mientras en las calles ocurrían otras cosas. Yo creo que eso cruza el trabajo de ustedes todos y también de, de, de mostrar esta, esta historia, esta historia reciente, ¿no? de no perderla. Porque uno de los problemas que tiene la historia, la historia en general, es ese, ¿no? el corte que se hace, qué es lo que entra, qué es lo que no entra, la historia que nosotros llegamos a conocer. Que lamentablemente yo me atrevería a decir que eh, es muy fuerte, sobre todo en el campo de, de la historia del arte, probablemente tal. O sea, creo que ahí también tenemos un problema de grandes omisiones, o sea, eh, no tiene que hacer un esfuerzo por justamente recuperar estas historias de artistas que han estado comprometidos o sea, esta cosa del, del artista que empieza a ceder su autoría no es una cuestión de ahora, es una cuestión que empezó hace mucho tiempo, estoy pensando por ejemplo en, en el siluetazo no sé si lo recuerdan eh, que era una acción colectiva que hicieron en Argentina eh, que fue motivada por unos artistas cuyos nombres pasaron al olvido eh, que eran tres profesores de la universidad, y, y lo que hicieron fue convocar a, en una manifestación a la gente a que se prestara su cuerpo para eh, recostarse en, en el suelo y marcar la silueta. Y era una forma de, eh, de manera pacífica, eh, dar cuenta, hacer una especie de visualización de la cantidad de personas desaparecidas en la dictadura en Argentina. Lo interesante de eso es que luego eso se convierte también en un programa, o sea, se convierte en algo que se replica, que se replica en Chile, que se replica en Perú, que se replica en Paraguay. O sea, ahí también el, el rol del artista como alguien que está utilizando esa sensibilidad para la cual ha sido entrenado, ¿no? de trabajar con el material, de trabajar con la sensibilidad, de trabajar con la metáfora, pero para hacer cuestiones que luego sean cuestiones que que pueda eh, tomar. Eh, resignificar. de hecho, son de, lo, de los argentinos a los que me refiero, que eran eh, AQRB, AQREBI, no me acuerdo bien, Sekel, eh, Flores, creo que eran eso, me, me puedo estar equivocando en los apellidos. Eh, ellos además se inspiraron en un cartel de un artista polaco que había hecho una portada para un número de la UNESCO donde hablaba de Auschwitz y eran puras... Te veía casi como, como un electrocardiograma, pero si tú te acercabas eran siluetas de, que estaban representando la cantidad de, de, de, de personas que pasaron por Auschwitz. Entonces, este proceso, ¿no? Como de, de ir, eh, de alguna manera, como en una cadena, de ir resignificando esos materiales. O sea, pensar que... Terminar con el mito ¿no? del, del, del artista, del, del autor como un genio, como que no se conecta realmente con otros artistas o con otras personas que no tienen el, la etiqueta de artistas, pero que están trabajando desde lo creativo. Eh, y ahí es interesante la, la recuperación justamente que, que hace Julieta ¿no? de, de estas... Eh, los acercamientos creativos, de estos comentarios críticos de mujeres, ¿no? o sea, desde esta, desde esta ola feminista que, que ha inundado toda Latinoamérica. Entonces, es interesante ahí preguntarte, Julieta, ¿tú cómo has pensado en eh, seguir moviendo quizás esta misma metodología de trabajo, eh, quizás con otros, con otros edificios públicos, otros monumentos? Este... Creo que en una cosa que he pensado mucho del de caso de nuestra Victoria y, pues en, o sea, de este proyecto en específico fue que una cosa que lo eh, lo hace particular es el hecho de que en México no se está dejando ver eh, estos actos de protesta, o sea. Horas después, o podría decir que hay casos en donde minutos después ya hay personal, eh, ya sea de limpieza o policías, este, que empiezan a tapar y a cubrir todo. Entonces, de hecho ahorita ya ha habido casos en donde prevén marchas, eh, prevén protestas y antes de que sucedan, o quitan las estatuas o las forran de plástico. Entonces... Ahorita estamos casi, casi que en una especie de, de pues, pelea por, no sé, quién, quién, quién, o sea, quién gana, ¿no? Y quién, este, si, si el gobierno logra primero como proteger sus monumentos o que nadie los vea, este, o si los grupos de feministas logran distraerlos y a lo mejor y como mandar mensajes confusos y tomar otros espacios. Este, entonces, eh, pues se ha vuelto como un, un, una situación muy complicada este, y por lo mismo creo que para mí eh, el hecho de, de trabajar justo con, con la Victoria Lada eh, creo que sí fue muy especial porque es el monumento que simboliza la independencia de México que, que simboliza como todos estos héroes de la patria, ¿no? que, que son eh, personajes reales que están retratados ahí, mientras que los personajes eh, de mujeres que están retratados en ese monumento son heroínas, ¿no? o son estos como mitos, o sea, pero no existen, ¿no? Entonces, en realidad, este estoy como, ahorita sigo muy muy clavada en seguir como tratando de eh, pues aprender mucho más de, de este proyecto en específico, eh, más allá de como seguir documentando, sobre todo por, por lo complicado que ha sido en el caso de México. Eh, de hecho, el, el poder entrar y, y documentar eh, la victoria fue un caso como muy, muy particular en donde tuve mucha suerte y el apoyo de pues, mujeres que sí están a favor de, de poder hacer un registro y de poder como guardar esto en nuestra memoria, y mujeres que están trabajando dentro del de, de gobierno, ¿no? pero que a lo mejor y sin, sin pues, decirlo en voz alta, eh, pueden, eh, por, por el acceso que tienen, eh, darnos permiso a entrar, pero pues sin que se enteren, ¿no? Entonces, es una situación muy complicada que no, no me ha permitido eh, documentar como quisiera eh, más monumentos, pero por lo mismo creo que también eh, hay mucho que seguir eh, sacando de este proyecto, o sea, hay muchas pintas, muchos nombres, ¿no?, de víctimas este, que están ahí, entonces, me interesa mucho seguir eh, estudiando este. Uh -huh. eh, es muy, muy bonito, además, que la, esta estatua que simbolizaba la independencia, pero también, de alguna manera, simboliza todo un, un régimen como del, de, del, del arte más conservador, ¿no? Entonces, está muy bien esa, esa impugnación. Y, y es muy interesante también, si uno tendría que hacer toda una historia de... de cuáles han sido las intervenciones que han hecho los artistas sobre los monumentos. O sea, que no sé qué piensan ustedes ahí, porque ahora, por ejemplo, en Chile también pasó que empezaron a, a decapitar de frente los, los rostros, ¿no? de, o sea, los cuerpos de los personajes representados ahí como un acto, y, y, en, y no solamente en, en Chile y en América Latina, sino que también en, en Estados Unidos. Me acuerdo que hace un par de años, antes de toda esta ola de, de, de antimonumentalismo, eh, me acuerdo que hace como unos dos años más o menos, sacaron también un monumento al doctor Sims, que era un ginecólogo que practicaba con, con, con mujeres negras sin anestesia, ¿no? y era el padre de la ginecología. ¿no? Y fue justamente gracias a las acciones de movimientos feministas de mujeres negras, que hicieron una serie de performances en las que estaban ahí paseándose con batas ensangrentadas, eh, que lograron hacer que retiraran ese monumento. Y ahí viene una pregunta súper interesante también, que, que no toca exactamente con el trabajo de ustedes, pero que está claramente relacionado, que es como, eh, ¿sacar los monumentos o intervenirlos? <risa> ¿Sacar los monumentos o comentarlos? Eh, estoy pensando, por ejemplo, en un, una, una acción que me gustó mucho de un artista colombiano, Nelson Fori, eh, que nace más de 10 años atrás también, hizo una cuestión súper simple, que me pareció tan elegante, que era ponerle a los, a los monumentos de todos los próceres de la, de la independencia, eh, esculturas, o sea, perdón, eh, pelucas, eh, afro. Entonces de repente convirtió a todos estos señores ahí eh, blancos en eh, africanos o, o afrodescendientes, porque es él lo que le interesaba era también hacer una operación como de, de, de recordatorio que la población de origen africana también fue muy importante en todos los procesos de independencia y eso no quedó en la historia. ¿no? Entonces, la tierra es nuestra, caballero. Ese, ese me acuerdo que el nombre de una serie de intervenciones que hizo él en esa línea. Entonces, es muy interesante esa pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto eh, comentar así creativamente intervenir los monumentos o sacarlos, sacar esos monumentos que, que, que están en el fondo enalteciendo a, a personajes que, que, que serían ignominiosos, ¿no? que, que están atentando contra una cultura, contra los valores que hoy día se tienen, por, por la misoginia, por racismo, por lo que sea. ¿Qué, qué piensan ustedes? Yo creo que un personaje que, que hizo algo malo, ¿para qué? La, la práctica de eliminar eh, de borrar no es nueva lo, lo raro es que nos cueste tanto eh, por otro lado la pregunta que haces de si la, los monumentos deberían ser removidos o alterados o dejados si me permites una analogía biológica bonita eh, yo creo que lo que pasó con algunas, algunos monumentos acá es que funcionaron como un coral era como un coral creativo, entonces, un arrecife de, de creatividad. Entonces, yo la pregunta que me haría es cómo inventamos monumentos que, que estén abiertos a eso y que no sean tan divisivos en el sentido de que, pucha, no, no son discutibles. Eh, estamos en un momento civilizatorio además en donde, no sé, pues internet destruyó la línea entre archivo y memoria. Es un medio de comunicación y un archivo al mismo tiempo y esto fue una expresión de eso nomás. Sí, de acuerdo. Y creo que también eh, parte de eso implica pensar en, en las materialidades, ¿no? Y, y en esta obsesión por la piedra este, y en construir en, en materiales que, pues, van a durar para toda la vida, ¿no? Y, y a lo mejor y necesitan ser más efímeros, o sea, necesitan representar a la sociedad civil. Y nuestros valores hoy en día han cambiado. Entonces... El estar amarrados a materiales tan permanentes como lo es la piedra, eh, pues yo lo encuentro algo problemático. Sí, interesante, también me acordaba, viendo los trabajos de ustedes, de algunas intervenciones que también hacía eh, Christoph Godishko, que hacía esto de proyectar sobre monumentos eh, otras imágenes que venían justamente a, a discutir. El, el, la simbología que esas imágenes tenían desde el poder, porque igual es bien violento tener que estar eh, sometido uno como ciudadana ¿no? a, a imágenes, ¿no? o sea, hay una cuestión ahí también bien fuerte, que, y que creo que en este momento en el que estamos ahora, de, donde todos podemos producir imágenes, es súper importante este tipo de, de acercamiento, como dices tú, o sea, convertir en algo, eso en algo dinámico, en algo donde todos también podemos tener estas voces y generar esta, esta especie de, de, de, de concierto de, visual, ¿no? que me parece súper notable. Eh, mucho se habla hoy día, por ejemplo, de la, de, la, de la cantidad de imágenes que creamos, tantas imágenes que creamos, pero, pero también a mí me gusta mucho lo que dice una, una filósofa chilena, Andrea Soto, que dice No hay, no, no hay eh, saturación de imágenes, hay ausencia de imágenes, porque lo que tenemos en el fondo es y eh, o sea, ese es el problema o sea, estamos, claro, estamos repletos de imágenes, pero todas son las imágenes de la selfie o del café que me tomo en el, en el, en el café hipster de turno, ¿no? O sea, como que habría una, habría una acumulación de imágenes, pero imágenes repetidas, quizás lo que justamente están faltando son esas imágenes distintas, esas imágenes que, que colaboran a pensar más críticamente cómo nos estamos relacionando con, con nuestro presente, no solamente con, con, con nuestra historia. Eh, eh, llamo también, me dicen que nos quedan como 15 minutos entonces llamo también a la gente que está escuchando viéndonos si tienen alguna pregunta o un comentario también que quisieran transmitir por acá ahora es muy interesante lo que tú mostrabas eh, Julieta, de llevar también, de devolver esta imagen eh, esta, esta, esta imagen que, que, que tú lograste rescatar de alguna forma, devolverla a la calle y empezar a registrar también qué es lo que pasa con esa imagen, cómo, cómo sigue siendo eh, la imagen un, un, un espacio para la discusión, para la discusión de, de anónimos que circulan por la vía claro. pública. Eh, si quieres nos cuentas un poquito más sobre, sobre qué ha pasado con esas imágenes cuando se convierten en cartel y las instalas en las calles. Claro, este... He visto muchas en donde sobre estas imágenes escriben nombres de mujeres que han sido víctimas de violencia o mujeres que han muerto por, por esto. Eh, eso es de los, de, las, como, no sé, de los aspectos más interesantes. Este, creo que es lo que más me ha tocado ver, es nombres de víctimas encima de estos carteles. Y es muy interesante otra vez este, este proceso como recursivo de, de pintar, o sea, pintar encima de un monumento que a lo mejor se convierte en una imagen simbólica sobre la cual de nuevo se empieza a pintar, ¿no? Este, como esta necesidad incesante de, de humana de poder como eh, expresar, eh, pues sí, nuestra voz y las injusticias eh, sobre de estas imágenes. Y eh, Cristóbal, eh, cuando eh, el, el resultado de los talleres que han hecho, que por ahora está en, en, en la página web, por ejemplo, que están cerrados también, eh, tú mencionaste que hay un interés también de convertir eso en algo también físico y de llevarlo al espacio, al espacio público. Eh, ¿Han hecho algún tipo de acercamiento en torno a eso? ¿Hay una forma como de devolver eso, eso que se tomó de la calle y devolverlo a la calle? Hemos tenido como dos o tres acercamientos. Eh, la pandemia tuvo un efecto bien fuerte. Eh, también económico, porque como somos un grupo de gente que no es homogénea ni socialmente, ni económicamente, eh, eh, ese proyecto ahora lo que tiene es más es tiempo. Sí, nos gustaría, nos gustaría llevarlo a la, a, la, a la calle, pero nos interesa, ¿sabes qué? Yo, yo creo que lo, lo que nos pasa más. Eh, el tema de la imagen que decía ahí que decías, es interesante, eh, porque las imágenes no son solamente, tendemos a confundir imágenes con fotografías, eh, pero hay imágenes que no sabemos cómo son, eh, entonces, más que nada, cualquier cosa que nos permita conjurar una imagen de lo que las cosas van a ser, eh, no necesariamente una imagen visual. Sí. A veces hay, no sé, pues como el monumento a Tatlin, eh, como, como idea es igual de fuerte que como instalación. Claro, pero igual hay algo que sucede cuando está esa imagen en el espacio público. Lo digo a propósito, por ejemplo, del, de esta intervención lumínica del colectivo de Light Lab, que es un colectivo chileno que trabajan con, empezaron trabajando con mapping, pero hacen proyecciones de, de todo tipo, trabajan con luz básicamente, y que, y que hicieron un, un, un gesto que era eh, proyectar una palabra en eh, plena pandemia, eh, que era la palabra hambre, que fue tremendamente polémico, eh, desató la furia de, de todo el sector eh, vinculado al gobierno, porque era claramente una crítica a, a la desatención que, que tuvo el gobierno con la gente que se quedó sin trabajo. Y alguien por ahí me acuerdo que dijo, pero podrían haber hecho un Photoshop de esto, no era necesario hacer la proyección. ¿No? O sea, lo digo justamente un poco para, para discutir lo que acabas de decir. O sea, que quizás sí hay algo que todavía nos convoca de una manera mucho más fuerte que aquello que era que se queda solamente en el terreno, en el terreno de, la, de la representación. O sea, nos eh, encantaría. Claro. Eh, o sea, como bien dice, igual hay dificultades. El taller, por ejemplo, que hicimos en Cerrillos, nos quisieron cambiar el, el taller porque no se podía hacer un taller sobre eh, hacer versiones del monumento, eh, un día antes, no, tres horas antes, y es como tapar el sol con un dedo, ¿no? Eh, sí, sería lindo hacerlo. Yo creo que lo más importante igual con estas cosas es mantener la, la inspiración. Si mantenéis eso vivo, eventualmente yo sé qué va a ser. Y tiene un lado muy bonito ¿no? de pensar que todavía eh, el arte convoca. ¿no? O sea, pensándolo en, en cierta, no sé si, le, si te ha pasado a ti, Julieta, o a otras personas, pero por lo menos eh, en, en ciertos ambientes artísticos, intelectuales, hay una especie como de, eh, de esa sensación que un filósofo chileno, Sergio Rojas, habla como del agotamiento, como de un arte agotado, ¿no? como que el artista buscando temas. Eh, y que eso ya no, no, no está conectado con lo social, y que de alguna manera se genera, pensando en, la, en esta tradición del cubo blanco, se genera esta especie de, de lugar solipsista, del artista, enfrentado consigo mismo y con su propio lenguaje, y que eso no llega a la gente, y que a la gente lo que le llega son otro tipo de cosas, que a veces son mucho más ricas y más entretenidas, que es lo que produce cualquiera, por ejemplo, que, que hace un video en, eh, y lo viraliza en YouTube. Entonces, como que acá viene una, una oportunidad, creo, para pensar también eh, el arte desde su dimensión política, no solamente representativa, sino que desde una acción política posible para quienes están o se identifican como artistas. No sé, ahí cómo lo, cómo lo han tomado. No sé, pasa mucho eso. Como el, claro, el artista que habla de lo político, pero lo habla para una galería de arte, donde les parece súper interesante, pero que en realidad no toca la, la piel de, de lo que está ocurriendo en el cuerpo social. Solamente la representa. Acá hay como, habría como una oportunidad, quizás, justamente, desde estas operaciones de, de rescate de esta memoria de las acciones creativas que está haciendo gente que no tiene el rótulo de artista. Sí. Creo que, creo que bueno... Por lo menos en mi caso, para mí en este proyecto ha sido muy importante justo como pensar en, en las distintas salidas y pues sí, o sea, yo sí opero en, en distintos contextos, ¿no? O sea, sí opero en contextos eh, más tradicionales como lo que es una galería o un espacio de exposición eh, muy institu institucional como lo que es un museo. Este, eh, sin embargo, también me interesa poder llevar esta conversación a, al espacio público, eh, que otra vez es ahí donde comienza eh, todo este movimiento. Este, también me interesa que, que este material sea de libre acceso. Por lo mismo, eh, en mi página se pueden descargar todos los archivos eh, de este registro en 3D y cualquiera puede utilizarlos. Eh, este, entonces, creo que es, es muy importante pensar en, en los distintos contextos en donde estás operando y cómo vas a este, comunicar eh, estos proyectos. Y, y creo que, o sea, para mí también es interesante presentar esto en espacios como museos, porque creo que mucho de la crítica también es hacia estos espacios, ¿no? Es, es como una crítica institucional en donde, pues, el hecho de que estén... Eh, invitando a, a, o sea, a ver estos proyectos, significa que están queriendo entrar en esta conversación sí. también, y también están imaginando eh, otras formas de entender el arte. Sí, sí. sí. Um, perdón, es, que no, es raro, pero ese modelo agotado sí. que dice Rojas, o sea, yo creo que tiene que ver con la... Um, con el arte como un lugar al cual llegar y como un recurso no renovable, en fondo, con la creatividad como un recurso no renovable y con un cierto grado de tacañería. Eh, porque si tú compartes las cosas como lo que está diciendo Julieta, eh, lo que tratamos de hacer nosotros, lo que estás haciendo es confiar en que se pueden generar más cosas y que tú no tienes que ser la persona que hace todos los sentidos, que las cosas van más allá de ti. El modelo está agotado porque, porque tiene una lógica que es extractivista es así de simple sí y justo con eso claro uno de los temas que uno podría pensar también es conceptos como el apropiacionismo o sea como me estoy apropiando también de cuestiones que hacen los movimientos sociales para hacer obras ¿no? entonces también ahí hay, hay un tema que es delicado y me imagino que también lo han pensado no porque lo digo porque más allá de que tú estás haciendo talleres pero eres Pistola es tú el que está acá sentado mostrándonos esto, eh, Julieta lo mismo, o sea, ahí no sé, pues me pongo, me pongo ahí picaneando, ¿no? Un poco con el tema, y me acuerdo del, del, del poema este de, de, de Brecht, ¿no? ¿A quién pertenece el mundo? Cuando hacía como toda esta descripción de, la, de los grandes monumentos arquitectónicos y, y le pertenecen al escultor o a todos los que trabajaron ahí, ¿dónde están esos nombres? ¿Dónde? Se nos olvida eso, ¿no? Eh, que son problemas que me imagino en algún momento también cruzan, ¿no? Cuando están aludiendo a este tipo de, de, de, de enfoques, ¿no? En algún minuto teníamos... O sea, bueno, nosotros tratamos de repartirnos quienes hacen las charlas, pero por ejemplo en ese monumento prototipo de re, Remix, digamos, del, del monumento a... A Baquedano, me acuerdo que pensábamos eh, que lindo sería que la placa dijera a todas las personas que sacaron la foto y todas las personas que editaron el monumento, como en los monumentos tradicionalmente nombran a todas las personas que fallecieron en un lugar. No un monumento a los muertos, sino un monumento a los vivos. Eh, a veces, bueno, a veces toca que uno está y a veces toca que otra persona está, pero eres parte de una cosa más amplia, creo. Sí, igualito o sea yo también no dale dale dale no voy a mirar para allá eh, eh, sí, pues, bueno, yo miré a pues, también he pensado mucho en, en, en este tema claro durante todo el proceso eh, el tema de apropiación y pues creo que mucha de la naturaleza de mi trabajo eh, tiene esto este por default eh, y y creo que en, en este caso justo para mí como es un tema muy delicado pues sí, sí lo tomé como con mucha seriedad y, y creo que pues, aparte de que yo me considero parte de este movimiento feminista, este, creo que si a lo mejor y si yo no hubiera hecho este registro y este trabajo, esta imagen no existiría eh, en nuestra memoria y prefiero, prefiero recibir la crítica de, de ser alguien que se apropia a... a no atreverme a hacer un proyecto como este y que este, o sea que esta imagen no exista. Eh, creo que ha empoderado a muchas. Entonces, eh, pues sí es, es un tema como a lo mejor y problemático, pero no porque sea problemático creo que no lo debamos hacer. Mira, de parte del de movimiento. Acá me, me dicen que hay una pregunta de María José Ríos. Pregunta... Explicar es más importante o decir y actuar. Es que hoy en día son lo mismo. También es una cosa civilizatoria, pero ahora no hay. La, la distancia entre acción y representación se acabó. Eh, de hecho, volviendo al ejemplo que poníais de, de Delight Lab, de las cosas más interesantes es que sí, fue un hecho real, pero ¿quién lo vio? Estábamos en cuarentena. Eh, fue representación y acción. Muchas de las intervenciones que hacen son, son, son acciones que no se ven, que operan como representación y acción. Sí, Y, y además lo interesante es el diálogo que generan, ¿no? o sea la discusión que generan. O sea, creo que, que es como lo que comentaba Julieta, no, de poner el cartel y la gente que va escribiendo los nombres encima eh, o arrancando el cartel es lo que les pasó a los Delight Lab que cuando proyectan esto al día siguiente y hacen otra proyección con otra palabra que era humanidad creo, si no me equivoco, vinieron gente pagada por grupos de derecha para tirar una proyección de luz que borrara la proyección de los otros. o sea, yo no encontré, eso ya para mí era epifánico, ¿no? Era como, sí, como de niebles. Era total, era muy de, muy de ciencia ficción, o sea, una guerra de batalla de luz, y, y nos habla justamente de que todavía el campo de lo, de lo, de lo representacional o simbólico se, se sigue siendo, eh, sigue impugnando sigue viviendo, y sigue siendo un campo de batalla. Mira, una batalla cultural, O sea, cosas bien, bien interesantes. y y por otro lado, el tema creo que también es muy, muy bonito de pensar lo, lo que ustedes con esta lógica de talleres, talleres, que, talleres enseñando a hacer talleres, eso cuando lo mencionabas así me recordaba eh, lo, toda la corriente de educación popular que hubo en Chile en los años 70, de la cual alcancé a, a, a formar parte en los 90, todavía me tocó trabajar en talleres de alfabetización de adultos, donde lo que hacíamos era enseñarles a las personas a enseñar, a leer. Y eso tenía un poder de réplica que era súper interesante y para la cual justamente estaban pensando, estaba pensándose esos modelos que vienen de Paulo Freire, este educador brasileño, eh, desde la idea de horizontalidad, ¿no? que, que también tiene que ver con lo que estamos hablando respecto al acceso a la imagen, al acceso al monopolio de la historia y el monopolio de quienes antes tenían el, el, el rol de ser creadores de imágenes eran los artistas o los publicistas tiempo después y ahora todos somos productores de imágenes esa es una cuestión bien inédita o sea absolutamente eh, en la historia no antes el solamente el que era bueno para el dibujo era el que podía eh, pintar en las paredes de la caverna qué sé yo no las parece. se mutearon porque había un ruidito ambiente Ah, sí, es que atrás mío hay un panorama. Sí. <ríe> eh, mmm, no sabría qué responderte porque me desconcentré con la motivación. Sí, no, no, no, era no pregunta, era un comentario en torno a la... A, a esto de generar talleres y que esto hablaría de una horizontalidad y que también es la misma horizontalidad que tenemos hoy como productores de imágenes Otra forma de hacer, nomás pues si pasó ahora también con lo de la pandemia que de repente te preguntas, por, ¿por qué trabajo en una oficina? ¿por qué las clases solamente son en salas de clase ¿no es echar todo lo de atrás por tierra? pero, o sea, porque, no sé, los griegos tenían, hacían clases en jardines, los epicúreos los cínicos hacían clases afuera cementerios, ¿por qué todas las cosas tienen que ser iguales? o sea, biológicos Lógicamente, genéticamente eso es un desastre. Sí, total. Y ya mucho tiempo con eso. O sea, seguimos con ese mismo esquema y lamentablemente también es que las que se trataron, por ejemplo, esas clases online fueron replicando lo mismo que la sala de clases, finalmente, a menos que empieces a pensar otras maneras de alterar esa, esa Por defecto sigue siendo la. Mismos, como que cuesta mucho eso eh, cuesta mucho realmente como terminar con el paradigma anterior no creo que ahí hay algo que, que sigue siendo un desafío para nosotros quienes estamos además trabajando desde el vínculo con las tecnologías que supuestamente las tecnologías deberían traer esta idea de innovación que palabra cooptada por por, por esta por, por la mercadotecnia finalmente. Bien, bueno, yo creo que nos estamos acercando ya, a, o no, al, al, al final de esta charla. Eh, no sé si hay alguna otra pregunta de nuestro querido público, <ríe> o eh, si algo más que quisieran comentar, algún punto que faltó quizás mencionar del trabajo que están realizando. Nada, yo agradecerte mucho eh, a ti Valentina y a ti Cristóbal, por, por estar aquí y por esta conversación. Es muy interesante ver eh, lo que se está haciendo desde Latinoamérica y el sur y, y creo que es importante que estemos como más este, comunicados entre nosotros. Sí, total, total. Eh, yo misma, sí, lo que valoro de esta época de pandemia es que me han invitado a muchos foros así latinoamericanos y que los podríamos haber hecho desde tanto tiempo, no era necesario buscar un fondo y pagar pasajes, encanta, no, no quiere decir que no me guste viajar, adoro, pero no era necesario para poder conocernos y también ver esos puntos en, en, en común que tenemos, porque son procesos muy similares, con, con contextos distintos quizás, pero pero animados por una misma necesidad de cambio. Yo creo que esto, eso está como detrás de, de esto, ¿no? la necesidad de cambiarse estos paradigmas, de pensar otras formas renovadas, de, de pensar lo creativo, eh, no prioritario del mundo del arte. Esto no para, para acabar con las galerías y los museos, sino que para convivir con eso en una, desde una perspectiva horizontal. Eh, te. <risa> Que me no, totalmente de acuerdo, eh, yo también creo, o sea, yo tengo una práctica de artista también, digamos, tradicional en ese sentido, pero no tengo por qué elegir una cosa o la otra, o sea, el proceso, María José Ríos preguntó por un, eh, procesos paulatinos o históricos, pero la Venus de Boguerot es como 50 años después de que Courbet pintaba cosas revolucionarias, entonces uno para atrás las cosas parecen consistentes, pero la, pero estas cosas son así, está bien que sea, así sea. Pero muchas gracias, estoy muy feliz de haberlas conocido a ti, Julieta, te había visto muchas veces antes, te prometo que sin psicopatear, pero, pero ya había, había visto el trabajo y un gusto tenerte acá, si estuviera al frente tuyo te pediría que me firmaras una de tu, una de las victorias. Eh, Valentina, yo sé que está en la playa y me encantaría ir para allá y no tengo idea dónde está César, pero muchísimas gracias por todo lo que todo tu, tu gestión. Gracias a ustedes. ¿Me escuchan? Sí. Oigan, pues de verdad, eh, qué lujo tenerles acá. Eh, tengo varias líneas apuntadas acá, no las voy a decir todas porque ya estamos cortos de tiempo, pero me ha parecido bastante sugerente la manera en la que han mencionado eh, cómo estos ejercicios colectivos y cómo este mapeo colaborativo puede tener, digamos, un, un cauce hacia la creación de las ruinas del capitalismo, ¿no? que mencionabas Cristóbal, y cómo si, si no existen, o si bien no es que el, las estemos, no las esté dando el mismo sistema, ¿no? ¿no? No es como que tengamos una opción de salida que normalmente el, siempre el, como el sistema hegemónico nos da las posibilidades de estar contra él, ¿no? ¿Qué otras posibles reales y tangibles puede haber justo para tramar esos, eh, esas, esas reescrituras de la historia, ¿no? Eh, y algo que nos interesaba y que nos interesa bastante en Inmersiva, pero en general con distintos grupos, con, con varios colegas, es estudiar de la herencia tecnológica, ¿no? ¿Qué, ¿Qué futuro estamos dejando de alguna manera con nuestra apropiación y nuestro uso de las tecnologías? ¿Qué futuros se han cancelado por lo mismo? Pero al mismo tiempo, ¿qué futuros están abri abriéndose? ¿no? Y aquí me conecto mucho con la pieza, nuestra victoria de Julieta Gil, ¿no? Y entonces cómo... Hay distintas capas de intervención, tanto en el espacio público, como se lleva a distintas plataformas, pero desde luego al espacio privado también, ¿no? Porque todos hemos visto en. en bueno, yo he visto en, en varios lugares que, que tienen pegado el póster, ¿no? De nuestro proyecto, de nuestra historia. Entonces, me parece importantísimo justo eh, eh, cómo se detonan otras conversaciones y que nos confrontan. Eh, todos los días, ¿no? No necesariamente tienes que pasar por el ángel para ver como todas las capas de, pues sí, de andamiajes históricos y simbólicos sobre los héroes nacionales, sino pues también actuar desde lo común y desde lo cotidiano sobre nuestras microviolencias, sobre nuestros micromachismos y llevar esta conversación permanentemente, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué cosa, Valentina? Lo de, lo de la guerra de batalla de luces, ¿no? Este fachomapping no lo puedo creer. así, es, Está increíble. Ahí luego nos pasas el dato para, para sí, hacer sí, el trabajo sí, sí, sí, sí. psicológico de, de la fachogresía. Sí, acá todo. Es que de, de repente, de un momento a otro, yo diría que por lo menos en nuestro país, como que se hubiera glitcheado, como que Chile se glitchó, así como, así como cosas raras, así yo decía esto no es Chile, esto no es Chile". así como eh, de un carácter así muy absurdo donde el despliegue creativo eh, vino de lado y lado, generalmente del lado de la represión de una manera muy torpe, muy tonta, eh, también a que tenía un muy armada respecto a las cosas, y desde lo sobre todo los temas joven empezaron a, a hacer un desafío creativo. Y, y estaba pasando algo distinto en el monumento. De hecho, yo me acordaba hace poco, nomás ni siquiera esto fue el año pasado, como ahora apareció eh, de rojo, pintado de rojo. Al otro día estaba pintado de blanco, y, yo, y, y muchos tomaban el, el, el gif animado de, de la pantera rosa, cuando pintaba rosa y llegaba el otro pintando azul, y era exactamente lo mismo, o sea, a un nivel también como, como que en, entero Chile se convirtió en una gran performance, en una gran acción artística, absurda, surreal, realismo mágico, es una cuestión muy, muy, muy curiosa. Sí. Es bastante curiosa, creo que sí, sería interesante mapearlo porque tanto en Chile, bueno, como en distintos países también. Y Pienso acá, por ejemplo, en toda la, la Marea Azul, ¿no? O antiaborto, y que también luego han, han, se han aventado unas presentaciones increíbles, ¿no? En Guanajuato, como hace un año pusieron a, a, en una plaza pública, vistieron como un centenar de nenucos, estos muñequitos. Eh, y los pusieron todos y los personificaron y empezaron a hacer como todo un ritual, un poco como para llamar a la compasión de, de la gente ¿no? y de las familias, pero pues era en sí mismo caricaturesco ¿no? el, el momento y estaría bueno hacer un compilado de, de todos los performances que, que ocurren. Wow. ¿no? Eh, sí. de la derecha, y bueno, eso, y pues Valentina, en serio, muchas gracias eh, por haber estado acá, por haber estado... Eh, anunciando y enunciando estas claves, ¿no? Tan, tan precisas, tan agudas, que nos ayudan a, a entender y a problematizar este tipo de proyectos y a problematizarnos, ¿no? Al respecto de, quiero agradecerles bastante al estrés por haber estado acá. Sabemos sobre todo que, sobre todo en estos tiempos tan complejos, donde en la pantalla ahora viendo los fondos, parece que todo el tiempo hacemos un esfuerzo porque, porque el porque estemos como en un espacio al, al, al margen de la vida, ¿no? Justo es, es muy curioso cómo el trabajo inunda todos nuestros espacios sin ningún problema, pero cuando eh, la vida entra a la pantalla como que nos excusamos, ¿no? Es como, perdón, no, pero como que tratamos de buscar otro espacio. Y por eso le, les agradezco justo por haberse dado este momento, ¿no? Dentro de toda la carga de trabajo y todas las cosas que se todos los bordes que se difuminan, todas las cosas que se empiezan a inflar. Eh, en estas épocas, eh, les agradezco bastante los tres. Eh, también quiero invitarles a seguir la conversación. Eh, justo, dice eso: que es como un, como un jefe de Dunder Mischling, exacto. Y, y pues eso, agradecerles a todas, a todos, a todos quienes nos han sino, sintonizado Sigue la programación de Inmersiva hasta el sábado 5. Tenemos una muestra de piezas en línea. Tenemos bastantes conversatorios todavía. Simultáneamente, ahorita estamos también teniendo un ciclo de meditaciones sónicas que guían a Cecilia Medina en colaboración con el Centro de Deep Listening en México. A las 6 tenemos una conversación sobre tecnologías digitales ancestrales con Mónica Nepote y Bárbara Santos. Eh, y pues eso, la invitación está a que sigamos por acá conectados, tramando, y muchas gracias por haber estado acá, muchas gracias al equipo de operaciones, a Fernando Larios, a Reina, a todo el equipo del CCD, por hacer esto posible, y acá seguimos. Super gracias. gracias. gracias. Chao. Chao. placer. Gobierno de México